Hola a todos y bienvenidos al recurso del mes del CRAI Antonio Dulloa de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla. En este nuevo tutorial vamos a ver cómo utilizar el recurso fitoterapia.net que eh, como podemos ver hemos buscado en el catálogo de la biblioteca. Hemos obtenido eh, el resultado donde podemos ver la descripción y eh, podemos aprovechar para eh, añadir este, esta base de datos a nuestros favoritos para consultarla posteriormente Nos conectaremos desde aquí Y aquí tenemos ya eh, la página de, del recurso, la pantalla eh, principal fitoterapia.net es un portal dirigido a los profesionales de la salud eh, ...donde se recoge información sobre los eh, productos de origen vegetal... ...desde el punto de vista de sus usos terapéuticos. Eh, el autor de este portal es eh, Cita, eh, publicaciones y documentación... ...cuya sede se encuentra en, en Valencia. Al tratarse de un portal, de un sistema de información... ...pues no solamente vamos a tener... Eh, ...todo lo que es información importante... Eh, ...sobre eh, fitoterapia, sino también... Pues, ...otras informaciones como reseña... ...o la agenda... Eh, ...aquí tenemos enlaces, noticias, etcétera... ...porque no podemos olvidar que se trata de un sistema... ...de información... Eh, ...que gira en torno a la fitoterapia... ...y lo que in intentan es hacer... Eh, ...pues desde este portal, una herramienta práctica... Eh, con la que se pueda eh, recuperar información. Vamos a destacar el Bademecum eh, que contiene 400 fichas, eh, 4.500 preparados comerciales y 50 fórmulas magistrales. Para buscar información en, en este portal eh, tenemos, eh, podemos encontrar eh, tres lugares diferentes. Por un lado tenemos eh, aquí el buscador general, para buscar en toda la página web. Tenemos estas opciones, el menú este que tenemos aquí, principal, y junto a este menú tenemos el buscador avanzado. En este tutorial vamos a ver básicamente eh, la, eh, cómo buscar en el BADEMECU y eh, cómo eh, hacer una búsqueda eh, avanzada. Comenzamos por el BADEMECU. Si hacemos clic con el ratón aquí podemos ver las distintas opciones. Podemos buscar por plantas medicinales, presentaciones simples, compuestas... ...fórmulas magistrales, laboratorio... ...y aquí al final tenemos los créditos... ...o sea, las personas o autorías eh, del VADMECO. Eh, Vamos a hacer un ejemplo de búsqueda por plantas medicinales. Queremos llamar la atención que en todas las opciones de búsqueda... ...tenemos esta ayuda contextual... ...donde nos explican... ...cómo debemos de eh, buscar o teclear el concepto... ...en este caso para buscar por plantas medicinales... ...podemos eh, buscar... O, eh, ...podemos buscar por el nombre popular... ...o podemos buscar, si desplegamos aquí... Por, ...también por el nombre científico... ...por ejemplo, si buscamos manzanilla y aquí también podemos ver cómo eh, al hacer la búsqueda eh, podemos tener la, la opción de lo que se conoce como auto, eh, la herramienta de auto sugiere, es decir, otras búsquedas que ya han sido realizadas pues nos aparece aquí, vale, entonces podríamos buscar la manzanilla como nombre popular o también podríamos usar el nombre científico y buscar camomila ...en este caso de cada planta medicinal... ...nos da las presentaciones simples... ...las presentaciones compuestas... ...y las fórmulas magistrales... Vale. ...vamos a hacer ahora... ...una búsqueda por presentación... ...comercial compuesta... ...aquí otra vez nos da la ayuda en contexto... Y, eh, por ejemplo, vamos a buscar por Alca, Alcachofa, eh, por ejemplo, vamos a seleccionar Alcachofa Plus Nature leader ¿Mm? En este caso, pues tenemos el producto de un laboratorio, de una eh, empresa. Eh, en este caso, es interesante ver que podemos, a través de los enlaces, pues, por ejemplo, acceder en este caso a la información sobre el cardo mariano y si pinchamos ahí pues vemos en este caso la planta la imagen y la información ahora vamos a hacer una búsqueda desde el VADEMECUM por laboratorios por ejemplo vamos a suponer que estamos buscando la Pirenaica hacemos clic y obtenemos los datos del laboratorio con sus, eh, con sus datos de localización, dirección, página web y aquí vemos, en este caso, las presentaciones simples, las presentaciones compuestas y en algunos casos también podemos encontrar documentos. Vale, para terminar eh, la búsqueda eh, en el Bademecum, eh, quería llamar la atención sobre el tema del uso de la fotografía. Para ello, si nos vamos a los autores, al final nos dice que podemos utilizar la, las fotografías, en algunos casos tienen, son libres de uso eh, y en otros casos dice que se pueden emplear para uso personal o actividades eh, académicas. Eh, siempre que se cite la fuente, ¿vale? no se permite su uso eh, comercial, esta información lo tenemos aquí y es interesante bueno, pues saberlo para, para el tema de, de trabajo académico vale, ahora vamos entonces a ver el buscador avanzado vamos a esperar que se cargue eh, como vemos, por, bueno, por defecto nos aparece activado el buscador eh, terapéutico, pero tenemos también, podemos buscar dentro de la revista eh, fitoterapia, conocida como RDF, o eh, podemos también buscar dentro de las publicaciones que hay en el portal. ¿Mm? Nosotros aquí, en este tutorial, vamos a ver cómo eh, se utiliza este buscador terapéutico. Ahí eh, viene claramente explicada cómo se hacen las la búsquedas y cómo se combinan los distintos conceptos. Entonces, vamos a hacer una, una prueba de búsqueda y simplemente tener en cuenta que aquí viene claramente que se pueden utilizar hasta tres parámetros y dos operadores. Un ejemplo de búsqueda sería, por ejemplo, si buscamos eh, en acciones farmacológicas, pues vamos a buscar, por ejemplo, eh, anestésico local y ahora le ponemos condición operador booleano y y ahora en eh, indicaciones vamos a poner accesos y ahora condición o, es decir, operador booleano o y vamos a, por ejemplo, seleccionar eh, diabetes ahora podemos buscar en todo el portal solo en las plantas, presentaciones compuestas le vamos a decir todo y hacemos clic en buscar y ahora obtenemos más abajo los resultados y podemos ya pinchar sobre uno de ellos en este caso hemos obtenido 15 vamos a hacer otra búsqueda vamos a hacer la misma, misma búsqueda pero eh, vamos a cambiar los los los operadores. ¿vale? Ahora bojeamos y empezamos y ponemos ahora eh, anestésico local. En condición vamos a poner o aquí vamos a poner accesos y aunque también podemos utilizar el operador booleano excluyente no, de forma que quitaríamos un aspecto de esta búsqueda, o, perdón, aquí vamos a poner o, no, y, bueno, vamos a darle otra vez porque este es un problema que para hacer la búsqueda correctamente como hemos puesto de operado el booleano lo vamos a borrar, ¿vale? vamos a empezar de nuevo entonces entonces vamos a poner anestésico local condición O y aquí vamos a poner eh, O accesos y ahora condición I y vamos a poner lo mismo que antes, diabetes aquí está le, damos a le ponemos todo buscar y en este caso obtenemos un solo registro que es el claro bueno, eh, pues con esto hemos terminado este tutorial eh, que esperemos que os resulte interesante y Solamente puedes aprovechar para mandar un cordial saludo.